a la lucha, y efectivamente estos acontecimientos electorales, las derrotas electorales, no significan la derro derrota estratégica, el FMLN está vivo, vivimos en el corazón de los salvadoreños, ¿verdad? Compañeros, fuimos capaces de, de hacer la, la obra más grande del siglo pasado, ¿verdad? Nuestra obra solo es comparable con la firma de independencia. Nosotros derrotamos a una de las oligarquías más fieras de América Latina, la sacamos del gobierno y está fuera del gobierno, transformado en bandidos, en cualquier cosa, ¿verdad? Y derrotamos uno de los ejércitos hijitos del imperio, armados por el imperio, también criminal y asesino. Los desmontamos, ¿verdad? No los derrotamos militarmente aniquilándolos, pero los derrotamos políticamente y los desarmamos. Eso lo hicimos nosotros. Nosotros, este partido junto a su pueblo, lo hicimos, ¿verdad? Y hemos hecho durante el, el, el periodo de la Ojo Guerra, grandes cambios y transformaciones, ¿verdad? Que, que no, nadie puede volverlos para atrás, nadie puede volverlos para atrás. Aquí la época aquella de tener... 30, 40 cadáveres de dirigentes sociales, de maestros, de médicos, de profesionales, de dirigentes obreros, sindicales, no va a volver, no puede volver. Este pueblo, si eso vuelve, se alza. Miren lo que pasó, hace poco aquí en el país hubo una marcha de trabajadores municipales y la policía llegó, los capturó, comenzó a haber una movilización, una presión y terminaron liberándolos, ¿verdad?, Expresarles nuestro llamado.